Que están entrando, miren señores, quien dio una declaración jurada de bienes real, la ministra de la cultura Carmen Heredia y la propia procuradora, cada uno con 6 millones de pesos. Gente con 70 años de edad que han trabajado todo. Oigan, oigan esto, para que ustedes vean este contraste: Miriam Germán, la actual procuradora, tiene 71 años de edad y Miriam Germán tiene 6 millones, y ha sido jueza más de 40 años. Oigan esto. Y entre bienes, tiene 6 millones. Y Yanalán Rodríguez, con 8 años que duró en el gobierno de Danilo Medina, declaró 214 millones de pesos. Ah. <risa> o sea, una, vaina, una vaina, que... 214 millones. Y este tipo nunca se destacó como abogado ni se destacó como nada. Miren, señores, es una vergüenza. Eso es un caso para uno. Eh, los, los ciudadanos de esos países desarrollados que ven esto, tienen que reírse de nosotros. Tienen que reírse. De, y, y oigan esto, esto algunas consecuencias tiene que tener. Porque eso no es posible, señores. Eso es anormal. Y el que no me crean a mí Busquen de alguna manera Para que ustedes vean Declaraciones juradas De todos esos países Y sencillamente Son servidores públicos Pero yo les lo, yo lo voy a enseñar Ahorita De una declaración Mira lo que dice aquí Se lo voy a enseñar Desde ahora May, esa gente dinero y nosotros sí. Oye uno por cuatro Yo por que le dé la No me lo poner malo a mí eso me pone malo a mí. Hoy nada más quiere 50 mil pesos. Oye, uno puede <risa> dos o tres miles de pesos y, y estos tipos con todos estos millones. Deploran, oigan esto, señores, miren esto. Esto es una fuente del PRM. Deploran que los PRMistas solo tengan competencia para buscar votos, pero no para ir al gobierno. Atiendan esto, entre otras cosas. Le voy a leer esto. Miren, dice, decenas de dirigentes de base y militantes del Partido Revolucionario Moderno que demandan ser nombrados en el gobierno, dicen sentirse disgustados ya que aseguran solo eran buenos para buscar votos, pero no para ocupar cargo público. Una fuente dijo que los puestos en el actual gobierno son ocupados por personas que nunca fueron vistas durante la pasada campaña electoral. Oigan esto, los compañeros del partido tenían las competencias para buscar votos en campaña, pero ahora que estamos en el gobierno resulta que no contamos con el perfil para asumir un... Ca Oye, qué malos son. Porque eso hay que decirlo, estos esto, esto dirigentes del PRM y estos funcionarios, estos son malos, pero malos con M, grande. Oye, ahora le sacan todas las cosas pa, para no nombrarlo a esos infelices que se pasaron 16 años abajo. M miren aquí, los compañeros del partido tenían la competencia para buscar los votos, pero ahora que estamos en el gobierno resulta que no contamos con el fin para asumir un cargo y son nombrados. Los desconocidos. Miren, entonces dice aquí. Dijo que el perfil que se le exige. Atiendan esto. Porque aquí hay algo que yo he dicho todos estos días en el programa. Por eso es que este programa la gente lo respeta. Escuchen esto. El perfil que se le exige a los PRMistas. No es solamente técnico y profesional. Men, yo quiero que esto me lo subraye. Sino de cuántos invirtieron para la campaña. ¿Y cuáles son las relaciones políticas? Míralo aquí donde lo dice, porque pueden pensar que es una vaina de más Mírenlo ahí. ¿Cuánto invirtieron? Oye, eso tú, qué malditos son, porque no pueden tener otro calificativo. ¿Cuánto invirtieron en la campaña para la campaña? O sea, lo que yo digo: son rentistas, son negociantes de la política. Y estos partidos se han convertido en verdadero negocio. en los peores y vulgares negocios. Y utilizan a esos tontos útiles, ofreciéndole y ofreciéndole cositas. Pero la verdad es que van convirtiendo esos partidos en corporaciones. ¿Tú ves eso que dijo Danilo Medina? El audio que yo presenté ayer, de que... Habían familias enteras cobrando. Eso mismo está haciendo el PRM. Familia de esos que invirtieron cuarto. Eso mismo está haciendo el PRM. Y lo va a hacer. Porque no hay diferencia. Eso es mentira. No hay diferencia. Ni ideológica. Ni política. No la hay. No la hay. Es la misma porquería. Engañando al pueblo. ¿Y ustedes verán. Mira. ahí Es verdad. Yo, yo reconozco. Que la situación del país está precaria y que las recaudaciones se han caído y cogieron 3800 millones de dólares en bonos. Esa deuda es para arriba que va. Y, y eso es para, para el presupuesto de este año. Todavía no, se, todavía no se sabe de cuánto va a ser el presupuesto del año que viene. ¿Cuánto se van a gastar y cuánto se van a recaudar para el año que viene? Esos 3.800 millones de dólares para este año que está concluyendo. ¿Cuánto va a haber que coger prestado para seguir endeudando el país en el presupuesto del año que viene? Aquí se criticaba cuando se estaba en la oposición los sueldos lujosos. ¿Por qué no se bajan los sueldos? esos sueldos que que le traigan en la vista a los ciudadanos y a esos infelices que ganan miseria como la policía, la guardia y esos empleaditos de esas instituciones ganando miseria y estos tipos ganando 500 mil pesos, 700 mil pesos como la superintendente de seguro gana 850 mil pesos el superintendente de banco gana 900 mil pesos ¿eh? y es barrilito y el cofrecito de los senadores y los diputados. Ya llevamos un mes y dos días y no se habla de eso. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Bien, gracias, un placer. Omar, te estoy llamando para, para recordarte algo. Que cuando estábamos en la campaña yo te decía a ti que aquí no había por quién votar. A ti no te gustó. No, ¡Toma, toma! no, no, usted, no, usted está equivocado ¡Toma, toma! Ellos se habían por qué votar ¡Toma, toma! Oiga, oiga, ¡Toma! del PLD había que salir Déjese de vaina, no me venga con eso a mí Del PLD había que salir Y lo dije siempre El que está equivocado es usted Yo dije hay que salir del PLD Aunque esto haya que combatirlo a los dos o tres días Yo soy coherente No me venga usted a irredar a mí Yo soy coherente Yo dije, del PLD hay que salir Aunque a lo que eh, se elija los combatamos a los dos o tres días. No me venga usted a enredar con eso. A justificar el PLD. Del PLD había que salir. Oh, pero ven acá. Adelante, buena. Calma, no, calma, calma, calma, calma. calma. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que, mira con qué, qué, qué charlatanería. No, que yo te dije que no había... Sí, había por quién votar. Y se votó por, por esta gente. Claro. El PLD no se podía permitir ahí. No me venga con baile a mí. Buenas, Leocadio. ¿Aló? Sí, lo escucho, Leocadio. ¿Cómo está Omar? Bien, gracias y usted. Omar, pero ahora no vamos a endeudar, ¿verdad? ¿Cómo es? Acá de soborno. Viene una reforma. ¿Y quién lo va a pagar el pueblo? ¿Ay, qué lo va a pagar que no sea el pueblo lo que ¿Quién lo va a pagar? Entonces, señores. Estamos mal, Omar. Estamos mal. Estamos mal. Lo que pasa es que aquí hay gente, mire ese charlatán recordándome a mí, porque PLDista. Yo estoy criticando al PLD y estoy criticando al PRM. Usted, no, usted lo que quiere es criticar al PRM y defender al PLD. Yo lo estoy criticando a los dos. Yo lo estoy criticando a los dos. Porque yo lo malo, no importa quién lo haga. El del PLD había que salir. Pero Dani López que acaba de decir, lo que no merecían. No, pero, ¿Y cómo es que la gente no lo escucha? Danilo acaba de decir por todas las atrocidades que estaban haciendo los peledeístas, Es Danilo con su propia voz que dice: No merecíamos estar en el poder. Oye, oye, ese estúpido con que me sale. No, Coche, pero vamos a la pausa. Vamos a la pausa.